¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22 con 11 minutos y comenzamos ya un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino este 4 de agosto del año 2020. Ya programa número 42 en nuestra historia de Ataque Directo Fútbol Femenino de esta temporada. Les recuerdo que nos pueden sintonizar en el Facebook Facebook Live Streaming de Tu Zona X, www.facebook.com/tu Zona X y visitar, por supuesto, nuestras redes sociales, Twitter e Instagram arroba tu X y, por supuesto, las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, arroba guión bajo Ataque Directo en Twitter y Ataque Directo FM en nuestro Facebook Fanpage. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción y este programa, yo diría que es un programa de gala, de lujo, porque tenemos a una tremenda invitada el día de hoy, que nos representó con mucho orgullo en los inicios de la selección chilena femenina, es parte de la historia del fútbol femenino, y como estuve conversando en la interna con algunos amigos que le han dedicado años al fútbol femenino nacional, como Claudio Quintiliani como Francisco Galleguillos, la catalogan como entre las tres mejores jugadoras de la historia de nuestro fútbol femenino. Ya vamos a estar presentándola, contando más sobre su vida, pero antes tenemos que saludar a nuestras panelistas, partiendo por nuestra capitana, la coordinadora de Unión La Calera, Carlita Ravera. Mi estimada Carla, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer como siempre. Hola, buenas noches a todos. Y eh, bueno, estamos acá ansiosos de, de empezar este programa, como bien decías tú de gala, porque estamos acá en presencia de una persona pionera en el ámbito futbolístico, que en esos años seguramente fue mucho más difícil que ahora romper esos estereotipos, así que feliz de estar acá y nada, a pasarlo bien, conversar, conocerla mucho más y agradecer también que haya aceptado nuestra invitación, saludos a Daniela y vamos con todo hoy día. Sí, efectivamente. La gente está reaccionando a las redes sociales, ya vamos a estar leyendo todos los posteos que nos llegan, pero antes tenemos que presentar a nuestra panelista y la responsable que este programa sea de gala el día de hoy. Daniela, Dani 9 Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. Y debo decirlo, te felicito públicamente porque la invitada que tenemos el día de hoy es netamente gestión tuya. Eh, buenas noches Gonzalo, Ada, Carla... Feliz Hola. feliz de, de, de tener en este programa a una referente histórica del futuro femenino como es Ada Cruz. Así que desde ya te damos la más cordial de las bienvenidas y espero que disfrutes el programa y por supuesto cuenta con nosotros para cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Muy, muy buenas noches a, a la dirección de este programa, eh, a todas las panelistas que... No, sé, ¿te escuchas, ¿No se está escuchando? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha se bien, escucha bien ahí? Bien. Bueno, agra agradecer, digamos, al programa por la invitación. La verdad que eh, me sorprende ver panelistas de esta categoría como Carla, como sí. también Dani. Bueno, eh, me sorprende porque cuando uno da unas entrevistas Siempre hay una voz de fondo, digamos, y, y esa presentación que hizo, ponte tú, Jesucristo, porque tiene una cara de Jesucristo Gonzalo, <risa> eh, me parece fabulosa porque eh, soy una de las personas que le, ve muchas películas de Dios, así que además bueno, agradecía, agradecía de, de, de, de, de ustedes, agradecía por contar un parte de mi historia y de todo lo que significa el fútbol femenino acá en Chile. Ada, partamos con, con tus orígenes, porque dentro de la biografía que nos mandaste en la interna, tenemos sentido que tu padre era boxeador, tu madre era basquetbolista, la gran mayoría de tus, la gran mayoría de tus hermanos, porque tú eran 11 en total, eh, algunos no jugaron al fútbol, otros sí, pero ellos fueron los que te enseñaron la picardía, las mañas y también el, las habilidades para llevarlo en la práctica a posteriori, que fue tu carrera profesional. Cuéntanos cómo fueron esos orígenes en tu querido Conchalí. Mira, el, bueno, mi querido Conchalí. Eh, mira, en, la, en los inicios, yo me recuerdo que a la edad de, de los 7, 8 años, comencé yo a jugar acá en, una, en, la, en la vía con él de, de Conchalí. Eh, entre los 7, 8 años, a los 9 años ya estaba, ya estaba jugando. Mi hermano me llevan a la cancha, me recuerdo que me llevaban así como en el hombro, conté tú a ver los partidos de ellos, me hacían jugar contra los hombres, ponte tú y, y de ahí comencé, digamos, una, una etapa de mi vida que la infancia fue muy bella en el, en el tema del fútbol, porque era mi metro cuadrado, o sea, ese, un metro cuadrado que antes muy, era, muy, era muy exigido por los papás que no te dejaban salir a jugar, que, que era muy mal visto, ponte tú y... Y bueno, como no se notaba muy bien el tema, el, digamos, el, el deporte en sí, porque iba con mis hermanos. Entonces, en ese periodo, en ese tiempo, digamos, ellos dedicaban el 100% a una cancha de fútbol, la típica pichanga, ponte tú, el partido de barrio. Eh, yo era de esas que no, no me perdía ningún partido, aunque fueran amistosos, de competencia. Era poco la competencia en su año obviamente. Pero por ahí, por los 12 años, 13 años... Ya comencé, digamos, a jugar en, en clubes de acá del barrio y de de muchos de muchas comunas, como la comuna Recoleta, que es cercana, que al frente, donde eh, tuvo eh, Renca, huachotaba. y me empecé a ser conocida un poco más con el... Con, porque yo jugaba con hombres, en realidad. Entonces, eh, no era como en ciertas declaraciones que han dado chicas del, del, de la selección chilena actual femenina, que, que antes decían que si jugaba una mujer eh, ellas no jugaban. Acá era totalmente, al, digamos, al contrario, porque si no jugaba yo, muchos chicos no jugaban de mi equipo, así que era totalmente al revés. Eh, la infancia eh, fue exquisita. Yo he disfrutado siempre el fútbol femenino, el fútbol, y a la edad de 15, 16 años comencé a ir a jugar a Iquique, digamos, fue una etapa en donde ni tenía... un Tenía mi mamá, conté tú que ella era muy restringida en su, en su horario, eh, la pichanga mía duraba una hora y media, eh, ver su estudio y, y trabajos también, entonces eh, era como difícil, pero no imposible, para mí eh, creo que he superado muchas barreras eh, a lo largo de mi carrera, que han sido mucho más críticas que, que decir que la mamá te diga no, o que, o que no juegues con o que no vayas a la esquina, o que, o que no vayas a la cancha, o que no vayas a ir en este campeonato. Eh, yo creo que en ese contexto eh, no era así. Entonces eh, fue, digamos, una infancia muy bonita en el fútbol, y de ahí emigré a Iquique, a Deporte Iquique, donde mi hermana también jugaba ya fútbol en la selección de Iquique, y, y en Iquique era más masivo, hacían cuadrangulares internacionales, eh, salíamos mucho a jugar en el interior... Eh, no, fue una etapa y desde ahí, digamos, comienza desde de, de la comuna de Conchalí comienza mi carrera y dejando muchas huellas en el camino eh, en diferentes estadios en diferentes clubes eh, no sé si tienen, digamos, un poco de mi biografía que estuve comencé en, acá en Deportivo Iquique que estuve cerca de 6-7 años después Deporte Arica, dos años más en Antofagasta, un año calama estuve algo como ocho meses en santiago me vine a, a santiago cuando fui llamada a la selección por don bernardo bello que fue a descanso un excelente entrenador un excelente guía una excelente persona y él me trajo a la selección y yo tuve que acá en, en santiago me tuve que inscribir por un equipo o sea en ese equipo habían digamos habían muchas ofertas, Tú de la unión de Colo-Colo, de Universidad de Chile y opté por Everton porque eh, una del, no sé, tenía unas amigas, digamos cuatro o cinco amigas que habíamos jugado antes en partidos, en campeonatos de barrio, en anfa y bueno, me sentí a la cara ahí, me sentí cómoda y me fui a Everton eh, estuve cuatro años en Everton con Everton siempre hay un dilema ahí, voy a hacer un, un, un paréntesis de cuando yo me gané el botín de oro acá en Chile, recién me lo gané en Everton, que, que claro, porque hay gente de Viña que siempre me dice, ah, tú tienes que decirlo en una entrevista que, que el botín de oro te lo ganaste con Everton, no con Unión Española, así que lo aclaro, eh, lo gané con Everton. Eh, en esos cuatro años eh, fui goleadora en tres campeonatos oficiales, eh, tanto de apertura oficial y nacional, y la Confederación Sudamericana de Fútbol le pidió a Miguel Nasur, presidente en ese entonces de ANFA, le pidió que le mandara las planillas de, de, de los goles de, de Ada Cruz. Entonces, en esos tres goles, en esos tres campeonatos, sumé 125 goles en un año, en donde fui, digamos, galardonada con, con el botín de oro en, acá en el Estadio Santa Laura, junto a Elías Figueroa. Eh, fue un, un tremendo... Para mí fue una tremenda alegría, porque yo no me lo esperaba. Eh, y, y soy bien honesta en decirlo, yo esperaba el, el trofeo de ser goleadora en ese campeonato nacional. Y, y era el botín de oro junto a Elías Figueroa. De hecho, una emoción que voy a llevar siempre en mi carrera, y, y algo que me, me marcó en, en, en, en muchas otras cosas también. Entonces, eh, ser ganador del botín de oro y tener el récord aún, porque todavía no, no, no ha sido superado, y, y eso. Y después estuve en Unión cinco años, en Colo-Colo tuve cuatro años, en Santiago Morning, y el último paso también jugué por Palestino, yo creo que alcancé a jugar como tres o cuatro meses. Antes de pasar a las preguntas de las muchachas, eh, Daniela, Carla, eh, tengo que, por supuesto, saludar a la gente que nos está sintonizando a través de las redes sociales. La oferta en estos momentos de posteo hace bastante alta, lo tengo que señalar. Acá no sé Te si imagino. de Arriagada, que dice saludos. Simona Aguilera, un saludo a la profe Ada, que me dirigió en Hipódromo, que ahí vamos a estar hablando al respecto de su paso por el Hipódromo como entrenadora. También a Pablo Notari, Aguante la Profeada, la persona más humilde y sencilla, un ejemplo a seguir. Carito Liliana, saludos a la Profeada, acá Pablo Zapata, saludos a la gran Ada Cruz. También nos escribe una amiga nuestra, que es Mane Stoller, ahí te cuento mi estimada Ada, que Mane es realizadora de un documental de, de fútbol femenino de la quinta región, particularmente la zona de Valparaíso, que se llama De Canas me habías pedido que te mandara saludos y ver la posibilidad en la interna, posteriormente si pueden conversar para generar no. algún tipo de entrevista. De todas maneras, de todas maneras, dalo por hecho. Ya. Perfecto, aquí Damari Flores, bueno, es una jugadora de Unión Calera que se llama Lizette Flores, que también le manda muchos saludos, no sé, si dice, no sé si se acuerda de ella, pero tuvo la oportunidad de tenerla a usted como profesora en la Academia de Recoleta, la considera usted una tremenda pionera una gran persona ¿Sí? y un referente para el fútbol femenino. <risa> me falta estar en la selección nueva, nada más. <risa> sí, ya vamos a hablar sobre los sueños. Ahora sí, muchachas, oh, les cedo partiendo por nuestra capitana. Capitana. Ya, Galita, vamos. No más, capitán. Yo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfectamente. Ya, es que mientras hablaba Ada tuve ahí una interferencia, así que me, me, me salí de algunos momentos, pero creo que ahora estoy... Mejor, parece. Bueno, eh, como lo decía al principio, ¿me escuchan? Sí, sí, de perfecto, claro. Eh, bueno, me voy a acercar un poquito para que tengamos mejor audio. Ahí sí, eh, mucho mejor. Bueno. bueno, ahí usted hizo un, un tremendo resumen, entre comillas, de todo lo que usted ha hecho. Me, me sorprendió la cantidad de goles que marcó lo que usted estaba contando. En, en esos campeonatos, pero quería a lo mejor ahondar cómo, cómo fue esa primera experiencia de, de selección. Bueno, en, bueno, fue primer, claramente, Pero, cómo se vivió dentro, cómo fue ese proceso ahí de estar con, con el eh, DT, claro que estuvo con, con ustedes, y todo era nuevo, todo era nuevo en sí, ya que Chile tomó esa oportunidad de, de, de hacer ese triangular o de ser parte de ese trian de triangular. Digamos y, y, ¿Cómo fue esa experiencia para, para usted Con ese grupo de pioneras? Mira, fue tremenda Porque recién llegué a Santiago Yo estaba jugando en Deporte Iquique Como te lo comentaba anteriormente eh, en, esa, en, esa, en ese proceso que se hizo Y que yo no vi Bueno, ahora a lo mejor se puede hacer ese proceso Pero he visto De que ese profesor Bernardo Bello Una eminencia en el fútbol femenino Una eminencia él hizo un proceso muy macro, se podría decir, de visitar canchas desde Arica a Punta Arenas. Entonces, eh, a nosotros eh, fue lleno de, de, de, de, de experiencia tú, porque justamente aquí en, en Santiago se estaba jugando un campeonato que todo lo organizaba ANFA. Entonces, eh, teníamos estadios llenísimos, porque jugamos siempre de preliminar y a veces jugábamos de fondo entonces eh, era la experiencia que, que, que yo siempre me, eh, he tenido de esa selección eh, él ha sido la más grande la más grande selección con, con su pros y su contra eh, creo que fue mucho de sacrificio de esfuerzo eh, eh, versus lo que hay ahora a lo que había antes eh, era, era demasiado sacrificado eh, eh, se Tenían que dejarse estudios de lado Trabajos de lado Y que ahora actualmente No se justifica Porque tú, chicas de la selección actualmente eh, le, ha dado, le han dado Permiso, los trabajos eh, Ya no, usa, no se usa la licencia que, que, que se usaba antes Pero Nosotros era dejarlo todo Por el fútbol eh, Nosotros el día domingo no contábamos en la casa, porque tú. no, Yo me recuerdo que yo perdí eh, y gané también, pero también perdí ciertas ciertas garantías de mi, de mi familia, ponte tú, de momentos que, que yo me perdí, me perdí, ponte tú, cumpleaños de mi hija, cumpleaños de mi madre, aniversarios, eh, nacimiento de mi sobrino, eh, muchas cosas que tú dejas un poquito de lado por el tema. Estar en, en lo que más te gusta que es el fútbol. De la experiencia del 91 tiene, tiene para mí una, una importancia tremendamente grande. Una porque eh, muchas chicas de muchos sacrificios, todo de la Pintana, de, de, de, la, de varios barrios, de, de, todo de la Reina, de, de Colina mucha gente no le importaba el, el trayecto que tenían de dos horas, tres horas en micro, le da exactamente lo mismo, Esta, otra chica de granero, de Rancagua, de ¿perdón? De Punta Arena, ¿eso ah. es lo que me dijiste? Estamos con inconvenientes con el audio de Carla, sí. pero lo que ella comentaba básicamente tenía relación a este trabajo que estaba haciendo Bernardo Bello de captación de jugadoras que recorrió desde Liga a Punta Arenas para armar esta primera selección en donde usted estuvo parte sí, y también hay mucha historia al respecto que no estaba comentando. Lo, los pros y los contras eh, que teníamos, digamos, eran abismantes, te podría decir, porque no importaba el lugar donde estuvieras, o, el, eh, o la ciudad donde te encontraras o, o en, en los lejanos pueblos de, de, de Santa Cruz Montetú, del interior eh, venían chicas de, de muchos lados entonces yo, te, yo me atrevería a decir que en el primer proceso que hizo Bernardo Bello en, en, en Quilín eh, la Federación de Fútbol llegaron alrededor de 500 chicas y me atrevería que más a decir que muchos más que eso y de las 500 fuimos ellos fueron digamos eh, y haciendo un proceso de quedar ponte tu 100 de las 150 y de las 20, y ahí formamos un plantel de 25 de 25 jugadoras que, que en el fondo ya viajamos como 22 me imagino. sí, 22, ahora me recuerdo pero marcó la historia esa, esa selección por muchos sacrificios más que nada eh, niñas que venían recién subiéndose en avión eh, chicas que que lo más lejos que podían llegar era al Estadio La Florida, eh, o al Estadio Santa Laura, y no, yo digo, fue inmensa, y, y una selección de élite, porque enfrentarse, eh, ante, en, ese, en ese tiempo, no sé si la tecnología me ayuda, pero en ese tiempo nosotros no teníamos eh, videos, partidos de Brasil, o partidos de Venezuela, o de Argentina, de Colombia, no teníamos, digamos, una información oficial de cómo ellas jugaban o el sistema de juego que ellas eh, utilizaban eh, muchas muchas cosas desconocíamos entonces nos fuimos como a la cómo se puede decir, a la guerra a la guerra de o sea, decir, eh, somos chilenas y aquí estamos y, y, y de aquí para adelante funcionamos nosotros con, con los pros y los contras pero teníamos unas, una base eh, teníamos una chamaco Valdés, eh, Cecilia Bravo, Verónica Verónica Ayala el eh, Jimena Busquenque, Bella Lemus, eh, Glady Gladys Gutiérrez eh, no acuerdo de mucha, de, de toda la me acuerdo de eh, muchas, de todas las selecciones me acuerdo y fue fenomenal, yo te puedo decir que es una de las mejores selecciones que ha pasado acá en Chile Daniela sí, por el honor y la pasión es... y el juego sí. y el juego que teníamos porque éramos éramos una dinamita Acá nosotros dejamos, dejamos la camiseta, dejamos todo, dejamos la casa, lo, lo acordábamos de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, y, y porque después mi hermano a mí me criticaban, pues, o sea, si, y tenía un, una doble crítica en la casa, así que mi hermano me decía, pero cómo si podía ir enganchado a este lado, y entonces se, se, se, digamos había un diálogo deportivo eh, en mi casa tremendo, así que y críticas también por mi madre, porque mi madre siempre me criticaba, que yo me, ponte tú en, en la selección me comía mucho la pelota, es el come de pelota, y yo, como te digo, ella me gritaba hasta los entrenamientos cuando me tenía que ir a escondida, en todo caso, a entrenar, porque, porque me seguía, me seguía, pero muchas anécdotas, misma, esa selección fue maravillosa, y más aún sacando, ponte tuvo el fair play de ese, de ese de esa eliminatoria, porque fue una eliminatoria. Eh, el Fair Play como el mejor el equipo más limpio, nos trajimos la medalla de plata, eh, afortunadamente fui galardonada como la mejor jugadora sudamericana, en Brasil, eh, como le dije yo una vez a Elías Figueroa, no tengo nada que envidiarte, Elías, nada, nada, nada, aparte que lo conozco, así que no tengo nada que envidiarte, fui premiada en Brasil por Joao Belange, y... y y pelé, que me entregaron la camiseta original que tuvo, no sé si la, la ven ahí, de Brasil. Ahí está, de hecho, ahí está saliendo hasta momentos. Ya, eh, esa camiseta fue entregada en el año 1991 en, en, en Brasil y, y medalla de plata por la mejor jugadora sudamericana. Y así que marqué un poco la historia también en Brasil. Así que, para que no digan que ninguna chilena eh, no ha tenido tierra allá si yo la tuve. Y tuve ofertas también en, en Corintia. Me imagino, no nos quepa duda eso. En lo personal, debo reconocer que gracias a Carla, Maricela, Daniela, Giselle y en menor medida a Denise, yo fui conociendo un poco de su historia y mm, debo admitir que usted es una de las mejores futbolistas que nos ha brindado a nuestro país. También en categoría masculina, yo la pondría entre los top five que hay dentro de la historia del fútbol femenino por los logros que usted nos ha brindado. Aparte, que enfrentaron Brasil. Que, que nosotros en esa época, año 1991, no conocíamos y aparte que estaba todo este fervor en esos años por el título de Colo-Colo, por la Copa Libertadores, la Copa América del año 91, pero para nosotros era muy desconocido esto y ahora que ya lo sabemos, fue como usted señaló, fue un logro netamente épico lo que ustedes hicieron en Brasil y eso hay que destacarlo, hay que destacarlo y hay que... Y hay que decirlo para que la gente también se vaya haciendo una idea al respecto. Y en base a eso, Daniela, por favor, te cedo. Vamos. Gracias, Gonzalo. Eh, Ada, bueno, primero eh, yo quería remontarme unos años atrás eh, y, y hacer un paréntesis y contarle que eh, la admiro mucho como exjugadora y también exseleccionada nacional, porque en algún momento... Eh, yo yo jugué fútbol en, cuando se disputaban estos campeonatos en Quilín y se hacía la Copa Fem eh, en esos tiempos eh, también eh, yo conocía a una compañera suya de la selección que es Isabel de Río ya que yo pertenecía a la Universidad de Chile pero yo la veía dirigir a usted cuando estaba con Recoleta y y mi papá yo antes de que supiera Sí, antes de que supiera mucho usted, mi papá me contaba y, y, y me, me, me hizo entender la importancia que tenía como, como precursora del fútbol femenino. Así que después con el tiempo entendí y por eso también entiendo, entiendo lo relevante que es que esté con, con nosotros hoy. Y, y, y siento que nos, no, nos faltó comentar un poquito porque, eh, para no extenderme tanto, usted habló de que estuvo en muchos clubes. Eh, cuando empezó, esto esto significa ya en la década de los 80, pero eh, hablo de Arica, hablo de Everton, bastantes clubes, pero ¿cómo era en ese entonces eh, jugar en, en un club de fútbol? Porque me imagino que con los años han cambiado mucho las cosas. Entonces, si nos podía contar un poquito la realidad, describirnos cómo era jugar en, en un club en los años 80 para el fútbol femenino. Bueno, en, en esos campeonatos, digamos, existía el, el pase mayor y, digamos, como yo te lo mencioné anteriormente, era de ANFA. Eh, cuando se... Antes de que se hiciera posible esta, esta selección del año 1991, anteriormente a eso, eh, ANFA tenía un campeonato con oficiales, nacionales y de abertura. Entonces, en esos años... Eh, existía el pase mayor, existía, el, digamos, si la chica se quería cambiar de un equipo a otro, existía que tenía que estar eh, de un máximo 18 meses o un año y podía cambiarse, o si no, podía acreditar de que, de que ella no se sentía cómoda y tenían que pagar un pase, digamos, financiarlo en la institución eh, donde ella quería irse y y que la otra institución estuviera dispuesta también a entregarla. Eh, ¿Cuál fue la otra pregunta? Se me fue. ¿Cómo era la realidad de los clubes femeninos en ese tiempo, en la década de los 80 Mira, fíjate que eh, yo me atrevería a decir que éramos netamente amateur, pero teníamos eh, ciertos eh, privilegios como profesionales. Eh, eh, lo profesional eh, dependía de uno, eh, netamente de uno. Porque si, si, si uno, Ponte, tú le tocaba jugar un domingo en la mañana, el cuidarse el sábado, no teníamos, digamos, un, teníamos unos entrenadores que nos llamaban por teléfono. Ponte, tú y yo tuve siempre entrenadores que, que nos llamaban por teléfono: ¿a qué hora te vas a acostar? Si a las 7 de la tarde, a las 8, a las 9, a las 10. Eh, eh, en ese tiempo se llevaba el profesionalismo más interno, porque amábamos el fútbol. ¿Me entiendes? No. no eh, no, no, no adquiríamos profesionalismo porque nos pagaran, porque no nos pagaban en realidad. Pero al, habían al, algunos clubes que sí eh, le daban cierta cantidad de dinero a algunas chicas, que, que podíamos hablar de la base. De la base, hablemos de siete, ocho jugadoras que, que, se, que le daban a Pontetú una cierta cantidad de plata, de dinero, por, eh, por concepto, digamos, de sponsor, de que tú podía estar. Eh, Deportes Player, por decirte, eh, o, o La Ribor, eh, que, que quería, digamos, la, la, digamos quería la publicidad con ese club. Y, y nosotros, digamos, eh, pasar de un club a otro, yo por mi experiencia, yo duré muchos años en cada institución. Digamos, no tuve, digamos, de que un año estuve en Palestino y el próximo año me voy a candidatar a Santiago Moni No, siempre duré. Más de cuatro años en cada institución. Eh, y muchos casos, en muchos casos de las chicas también. Eh, me recuerdo de Colocolo, -Colo también Colocolo uh -huh. -Colo, cuando recién armó la rama femenina. Eh, me recuerdo que Colocolo -Colo arrasó con muchas chicas de, de varios clubes. O sea, arrasó por el nombre de Colocolo. -Colo. Pero no por lo que significaba la institución, sino que por lo que le iban a pagar. ¿Me entiendes? Ahí ya se hablaba de, se habló de, de, de temas mayores, Ponte Tú, de ya de tener un sueldo estable, de tener una locomoción que, cercana al metro, eh, los entrenamientos que salían un poco más tarde, acompañada, Ponte Tú, eh, algunas chicas combinaban lo, lo, los vehículos, eh, otras combinaban las micros, el metro, pero siempre, Ponte Tú... Eh, sacando, colocó los salmó así me recuerdo que salmó con, con tres o cuatro chicas de cada club que eran las mejores ponte tú, en, el, en, en su puesto eh, como central, como libero como defensa eh, y, y afortunadamente eran nombradas las que, las que estaban en el proceso de selección las que estaban en el proceso de selección en ese tiempo que se entrenaba por la selección y se entrenaba con los clubes eh, los cuidábamos mucho. O sea, los clubes no arriesgaban a una seleccionada, pero sí tenía que cumplir con el partido oficial que les tocaba o un sábado o un domingo. Claro. Perfecto. Queremos pasar y, a los posteos. Para... Disculpa, vamos a pasar ¿Puedo? a los posteos. Sí, claro, dale, de ahí vamos, no hay problema. Quería terminar la, la respuesta que, que nos estaba dando Ada, No hay problema. porque... Sí, porque justamente con lo que contó Carla hace poquito, eh, ¿Carla era importante Guerrero? destacar... Eh, no, Carla Ravera, nuestra panelista. Ah, ya pensaba que era la, la seleccionada chilena. La jefa. No, quería ya. quería destacar que por lo que usted nos cuenta, que um, le dieron, le dieron el, el botín de oro junto a Dalí Figueroa, ¿sabes? fueron 125 goles, o sea, estamos hablando de la goleadora histórica el fútbol femenino chileno y también eh, destacar que usted marcó el primer gol de la historia del fútbol de, de la selección femenina chilena sí, así que eso, si nos pudiera comentar cómo fue ese primer gol por la selección eh, hubo muchas estadísticas sobre eso Dani, muchas mucha estadísticas porque se hablaba mucho de que cuando Chile le marcó hace poco a Brasil, acá en Chile eh, la estadística dice en otras cosas o sea, la historia puede decir otra cosa la historia dice de que marcarle un gol a Brasil en su país es otra cosa, o sea, es una cosa tremenda. Es como decir, eh, vamos a tomar a Arturo Vidal, a Alexis Sánchez, la selección de Brasil. Así, un tema así, o sea, por darte un ejemplo. Eh, ese, ese gol marcó la historia, marcó la historia de que Chile eh, sí era capaz de en el, en el transcurso del tiempo, de los años que podían tener otras. Otras jugadoras que podían venir, jugadoras más, digamos, más jóvenes y que podían marcar la historia. Por eso se, se hizo un sudamericano, eh, sub-17, sub-15 aquí en Chile, eh, por lo mismo, para que marcasen la historia. Y afortunadamente eh, todavía tengo ese, ese privilegio de, de haber marcado eh, en su casa en Brasil. Y también conocí a Marta, la mejor jugadora de, de Brasil, que en ese tiempo debutó y ella tenía 17 años cuando yo tenía 27, o sea, nos conocemos con Marta, cuando estuvo acá en el Mundial eh, del 2008, en el Sub-20 acá en Chile, eh, nos encontramos en Quilín con Marta y, y conversamos unas largas horas, inclusive tomamos tomamos un café, antes de que la entrevistara Pedro Carcuro. Qué buenísimo, qué buenísimo ese, ese dato. Dos referentes del fútbol sudamericano, Ada Cruz y Marta compartiendo un café acá en Chile. estimada Ada, le quiero señalar que siguen los posteos acá en las redes sociales. Mucha gente, por supuesto, destacando su lado humano, su lado como entrenadora. Ahí nos estaban preguntando la, sobre la pregunta que acaba de realizar Daniela sobre el gol que usted anotó en Brasil, pero... Hay algo que me llamó bastante la atención que usted señala y tiene relación con una pregunta que nos hace acá nuestro auditor Erwin Lanzberger que es en base al sistema de juego que tenía Bernardo Bello porque usted señalaba que para usted esa selección, la de 1991 ha sido la mejor dentro de la historia del fútbol femenino y en base a eso, ¿cuáles creen que son las diferencias de esa selección con la que actualmente está dirigiendo José Letelier y los logros en sí? Mira, la diferencia eh, es abismante, ¿eh? es abismante porque eh, antes no teníamos muchos recursos, esa selección no tenía muchos recursos. Viajamos eh, con pocos recursos y marcamos la historia. ¿vale? Faltamos de esa base. Eh, lo que tienen ahora estas chicas, el, el, el, bueno, en cuanto al sistema de juego, eh, Bernardo Bello siempre variaba en un en 4-4-2, eh, jugábamos a veces un 4-3-4 evolucionábamos según el, el, el, el cansancio porque éramos más adultas en ese tiempo la selección del 91 se componía de la, la chica que tenía menos edad, me recuerdo que tenía como 23 años la, de, la, la menor y, y de ahí hacia arriba eh, de 31, 27 35 38 eh, entonces era digamos abismante la diferencia eh, con José Letelier ha hecho un muy, muy buen proceso, eh, con, eh, con, la, con todas las ventajas que tiene la selección hoy en día, de que tienen, porque tú tienes beca en la universidad, que ya les pagan un sueldo, que salen contratados al extranjero, eh, hay una diferencia enorme. Eh, con Bernardo Bello no se le iguala el proceso a lo que hizo Marta Tejedor en su momento, que fue la anterior. Técnico Nacional de Chile, la española Ella no hizo Un proceso como lo hizo Bernardo Bello Tampoco lo ha hecho Letelier Letelier eh, es, es, es, Digamos es un conjunto De chicas que estaban En un alto nivel En donde él podía ir A Talca o podía ir a Erika eh, y, y decir ya Estas chicas eh, sí están en, en, en, nuestro, en nuestros Límites, en nuestro contexto En nuestro proceso y esta chica, bueno, acá lo de lo Bernardo Bello fue como un tema así como experimentar dentro de lo que no tenías nada. Él eh, se dedicó a que la chica que jugaba en el barro, a la chica que, que, que jugaba sin zapato de fútbol, y se, le, y se le pone un zapato de fútbol Puma, eh, te iba a correr, si te corría antes, no sé, po, 20 kilómetros, te iba a correr 70. O sea, esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros... Nos entrenamos entrenamos yo me recuerdo que yo me jugaba un día domingo en la noche, terminaba mi actividad a las 6 de la tarde, de jugar un partido de fútbol, y en la noche jugaba futbolito, y más noches jugaba fútbol, baby fútbol. Entonces partía a beneficio, porque a mí, a donde a mí me llamaran, yo iba, siempre. Entonces esa selección marcó un antes y un después y, y, y que la historia porque hicimos cosas grandes de las que no ha costado a través del tiempo a través del tiempo nos ha costado mucho llegar a lo que nosotros llegamos llegamos muy lejos lejos porque eh, Chile puede medirse de un metro cincuenta y cinco, metro sesenta pero tenemos la habilidad, la inteligencia tenemos somos mañosa para jugar al fútbol, somos chilenas. Eh, yo me recuerdo que en el 91, rescatando un poco lo que dice Dani, cuál fue la experiencia del 91. Y yo me recuerdo que me, a mí me marcaban eh, la central que medía un metro 79, y la otra que medía un metro 82 y versus un metro 57 que mido yo. Pero cómo le hice el gol de cabeza, y más encima de cabeza. ¿Cómo le, voy, le iba a ganar todo <risa> su vida en numérica a, a una altura, digamos? Eh, es como, como que, que tú te tiraron un centro por detrás del arco y tendrías que cabecearlo por arriba del travesaño, ¿me entiendes? Entonces, pues, digamos, eso marca la diferencia de lo que hicimos. O sea, yo te podía nombrarte muchas cosas puntuales y nos faltaría programa. Nos faltarían horas de programa <risa> para poder todo puntualmente, pero en, bueno, cordialmente muy, muy amable eso te podría decir de lo que nosotros marcamos en la historia, lo que hace José Leteriel, no es extraordinario yo tuve la oportunidad de ir a verlo con Uruguay en, en Rancagua en el último partido, porque tengo gente de Uruguay también eh, conocí ahí la coordinadora el entrenador, también los conocemos eh, fue mi alumno en un seminario FIFA en Uruguay que hice en el 2000... me recuerdo 2009, que fui a Uruguay a hacer un, un seminario FIFA, eh, a dar un curso para entrenadores uruguayos. Y tuve el privilegio de tenerlo como alumno, el, el entrenador de esa selección uruguaya que enfrentó a Chile en Rancagua. Así que imagínate de lo que estamos hablando. Cuando viajé con, con Colo Colo a la Copa Libertadores en el 2017, que ahí, bueno, fue eh, Carla Guerrero, eh... eh eh, Claudia Soto, la Karen Araya, la Camila Sae, eh, muchas chicas que están en la selección. Eh, me recuerdo que, en, en, digamos, en, en Paraguay, eh, me encontré con muchos entrenadores de River, de, de, me encontré de Colón, de, de, de Uruguay, de Colombia, y fue un agrado tremendo, que, que me hayan reconocido, porque... Me dijeron, pero ¿cómo no vamos a reconocer a Ada? Bueno, no sabía que era tan famosa en Sudamérica. Pero soy famosa aquí en el directo. El mejor programa de Chile. ¿Qué te parece? Que nos diga Ada Cruz, eso para nosotros eso es un honor. Con eso vaste sí. y Ada, y sabes que yo estaba leyendo los comentarios y la gente insiste en que quiere revivir la emoción de ese primer gol de la selección chilena que le hiciste a Brasil. ¿Por qué no nos describes un poco? A ver, que nosotros imaginemos gráficamente cómo fue, por lo menos lo que, lo que, los que no hemos, eh, no lo hemos visto. Mira, nosotros íbamos perdiendo, me recuerdo que íbamos perdiendo 3-0, 4-0, 5-0, y me recuerdo que fue un, un pase de Jimena Burquenque, de la mitad de la cancha, en diagonal hacia el lado derecho, en diagonal, casi llegando, por decirte, al córner, punta del área grande, casi llegar al córner, y saca un centro. No recuerdo si nada no, si no, más no me recuerdo que pues fue María Paloma Enrique, de Conce. Eh, saca un centro ella, y, y estaban las dos centrales de, de, de Brasil, versus la, la volante de contención, la de salida. Eh, nosotros éramos una minoría en el área, una minoría, éramos como cuatro chilenas versus ocho brasileras, como se repliega, está acostumbrado Brasil a jugar tú te puedes dar cuenta en los partidos y, y no ha cambiado mucho la historia en todo caso y hay un centro, y me recuerdo que le rebota una de la, de Brasil y sale al córner el balón, sale al córner y ahí lo ejecuta si, si no me recuerdo Jimena Bochenque va pasando la pelota del área entre el, el punto penal, sale una brasilera a cabecear, una de esas, yo estaba entre medio de las dos, cuerpo, cuerpo grande, unos roperos que yo no me veía, yo creo que con suerte me veía la camiseta del escudo de Chile. Y una de ellas pivotea, pivotea, le roza la pelota, y en vez de sacarla hacia el córner nuevamente, la pivotea hacia atrás. Y yo retrocedo, me saco la marca de la segunda defensa que me estaba marcando, que era el stopper, me saco la stopper, me, me giré, digamos, en, en, a la espalda de ella, viene cayendo casi en el piso, la pelota, y rasante me tiro, digamos, casi tocando la nariz en el pasto. Y, y justamente va cayendo el balón y se lo, y se, y digamos, entró por el, el travesaño izquierdo bien pegadita al travesaño pero la, e, e inclusive la izquierda de Brasil se tiró yo me recuerdo que manoteó porque ella medía un metro noventa manoteó uh. y no alcanzó a llegar no alcanzó a llegar y, pero fue tan rápida la jugada que con pivoteo va cayendo, pum y entro de narices, casi de nariz y con la frente le, le, le pegó justo en el borde del, del travesaño izquierdo ese gol pero. Fue, fue como que... una palomita, ¿o no? Sí, fue casi una palomita en el suelo. <ríe> Qué bonito, fue como de pecho, como que, como que te va extendiendo así como avión. Así fue, así fue el gol. Pero que si sí no se dieron ni cuenta. Yo creo que quedaron, esa, esa, esa defensa eh, quedaron atónitos, atónitas quedaron. Porque nunca pensó, o sea, nunca pensaron que una persona de un, no sé, tan habilidosa que era con yo, muy inteligente para jugar, era bañosa también, porque tenía que ser bañosa. Entonces, cómo me salí de esa marca, era impresionante. El salir era lo difícil, no era tanto hacer el gol, sino que el salir de, para llegar a esa pelota fue increíble, fue increíble, porque tenía como, como seis... 6 o 7 brasilera en el área, o sea, de dónde, sal, de dónde salió una, una chica de un metro 57 y, y más aún de cabeza. O sea, pero fue un, un lindo gol, fue extraordinario. Yo, lo, yo te digo, lo, lo, lo tengo, digamos, en mi, en mi carrera y fue uno de los mejores goles que yo he marcado, de, de los tantos que he marcado. Carla, por favor, te cedo. Su contexto ahí, siguiendo lo que nos contaba Ava, una emoción impresionante, y me, me imagino cómo celebraron ese gol, y yo ya, ya estoy emocionada, de verdad, me imaginé toda la descripción <risas> que nos hizo Ava. Impresionante, porque claro, es, es la primera área en todo, entonces, todo lo que ella también contó previamente, lo que, todo lo esfuerzo, lo que dejaron de lado también por jugársela y estar en ese primer proceso. Yo quería... Hacerle la siguiente consulta, si en, si en todo este proceso que usted ha llevado, bueno, pasó por varios equipos, ¿usted recuerda alguna situación, no sé si llamarla anécdota, pero alguna situación que usted eh, pueda recordar ahora con respecto a alguna discriminación, o que en ese tiempo a lo mejor era mucho más que ahora, que los hombres de repente miraban feo, que andan jugando a la pelota, ¿recuerda alguna situación de esa índole? Mira, lo paso siempre en el proceso de... de de Bernardo Bello, de, en, en, digamos en el proceso que se hizo en Quilín, de muchos partidos que se hicieron amistosos con diferentes instituciones, con selecciones de afuera. Eh, sí, fíjate que la pasada el camarín siempre de que bueno yo creo que en ese tiempo, mira, me atrevería a decir que de digamos la multitud hombre, hablemos, voy a hablar de hombre. La multitud de 50 hacia arriba iba a mirar fútbol, no a discriminar. De 50 hacia abajo te gritaban mm, de todo, de que el cambio de camiseta, de que yo estaba aburrida de que el cambio de camiseta, de que de, de todas esas cosas que te gritaban a la pasada, que muchas cosas, muchos apelativos negativos, pero nosotros nos damos lo mismo no nos importaba porque nosotros éramos artistas dentro del escenario y de lo que demostrábamos como mujeres demostrábamos de, de, también jugar bien al fútbol de no hacer el ridículo porque obviamente que, que nosotros en ese tiempo eh, como te digo seleccionó la multitud de los 50 hacia arriba que iban a ver fútbol yo veía mucho a, a mucha familias que iba a los estadios, Ponte Tú iba a la abuelita, que el abuelito, que, que el primo, que el sobrino, y ya no era la familia de cuatro o cinco, me atrevería a decir que eran como 20. Entonces, cuando jugaba la selección en Quilín, ahí había de todo, pues habían globo, en eh, eh, los camarines ya no se usaba el apelativo, dependiendo del terreno del estadio Ponte Tú en Renca, nos gritaron muchas cosas, en el estadio Santa Laura le gritaron muchas cosas. Pero en Quilín, fíjate que no. Eh, no sé si el, el ambiente era más, eh, más ameno por ser la selección, creo yo. Y, y que después éramos mejores vistas cuando lo llamo en eh, los campeonatos que teníamos, digamos, los partidos en el fin de semana. Cuando eh, tuvo el Estadio de la Florida, el Estadio de Santa Laura, Monumental, eh, el Caracol, eh, en, en el Estadio Municipal de la Calera, jugamos mucho, mucho. Muchos partidos se jugaron ahí Y fíjate que Ya como ya lo veían en la selección Ya no eran muchos los velatinos negativos Ya eran las la, la, la bonitas piernas Buena musculatura eh, Y cosas así Pero Yo me recuerdo que yo hice un En ese tiempo ya estaba Como bien de que No, que parece, no hombre que aquí Fíjate que yo una vez Yo me recuerdo de ese clásico En el Estadio Santa Laura eh, unión Española Unir, eh, Unión Española Colo Colo No, Unión Española Colo Colo yeah. En un clásico que okay. hubo en Santa Laura Y ese clásico Nosotros si sí le, le, le ganábamos Yo estaba jugando por la Unión Y si ese clásico le ganábamos a Colo Colo Subíamos tres puntos Y quedábamos invicta. Pero si no le ganábamos a Colo Colo Quedamos en, en igual, eh, igual en puntaje pero por diferencia de goles, eh, no ganaba Colo Colo. Entonces estábamos obligados a ganar sí o sí ese partido. Entonces me recuerdo que en, íbamos 1-0 en el primer tiempo, segundo tiempo eh, a 1, eh, duró el, el segundo tiempo hasta el minuto 48, sí, 48, y justo hay un contragolpe a favor de Unión Española, eh, yo me recuerdo que si yo corrí en mi vida habría corrido en todas las otras instituciones no sé, unos 70 kilómetros pero me corrí 120 en ese partido porque la tomé de, de tomé la pelota en tres cuartos de cancha de nosotros y como Colo Colo estaba reflejado atrás porque les, les, les, les convenía el resultado tomo el balón y comienzo a pasarme como a una, a dos, a tres Y me encuentro con una barra extraordinaria que es la garra blanca Pero estaba un, un blanco total en el arco sur O sea, en el arco norte, perdón, arco norte Y me recuerdo que hice el gol, oye, Dani Le hice el gol a Colo-Colo, con el dolor de mi corazón, disculpe y, y, y, y la garra blanca me empapela de una manera que nunca en mi vida ella recibió tanto apelativo como eso. De todo. ¿Y sabes lo que hice? Me levanté la camiseta y celebré el gol a los fantasmas Figueroa. Ah, ya. No. Todo, imaginando. Y ahí me empezaban a gritar de todo. Ya, mi rica, guay. ¡ah, y ahí cambiaron todos los apelativos. Desafé a la garra blanca y todavía hizo, y todavía se recuerdan de eso Mira, tenemos sí. tremenda historia tenemos mucho más que contar pero ahora tenemos que pasar por supuesto a nuestros auspiciadores que hacen posible que ataque directo salga por la señal de tu zona X agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo el día de hoy y si no hemos leído todos los posteos que son con mucho cariño que ustedes les hacen a Ada Cruz, es que tenemos a una referente del fútbol chileno y por supuesto tenemos que escuchar las tremendas historias que nos ha contado y aquí en la internet con las muchachas estábamos, los tres coordinamos claramente que estábamos muy emocionados cuando nos contó la historia del gol de Ante Brasil el primer gol oficial de la selección nacional femenina de fútbol es un momento histórico y esas son cosas que yo creo que nosotros tres el día de hoy vamos a tesorar en nuestra carrera dentro del fútbol, ya sea las comunicaciones es algo que no vamos a olvidar, claramente, porque estamos ante una grande y, y esas cosas que el, que el chileno tiene el mal hábito de hacer los homenajes siempre después, en, después de la vida, no antes. Y eso es algo que yo siento que tenemos que cambiar como cultura, que hacer los homenajes en vida. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en estos momentos con Ada Cruz. Vamos a saludar a nuestros amigos de New Le Print, te comento, Ada, y también para nuestros auditores, que New Le es una pyme proveniente de Chillán, eh, que hacen tacitas como la que te estoy mostrando en estos momentos ahora, que es de Unión La Calera Fútbol Femenino, donde Carla y yo estamos trabajando en estos momentos, y ahí estamos viendo también imágenes de tacitas de otros equipos, como Universidad de Chile, donde tú tuviste la posibilidad de jugar, también de Colo-Colo, de Ñublense también a, asociadas al tenis y también hacen juegos de, de ingenio asociados al fútbol y también al tenis para más información pueden visitar su Instagram arroba, nuplepin, o escribirles al WhatsApp a su dueño Eduardo Asensio al 569-6692-7829 y si van de parte de Ataque Directo ustedes podrán obtener un 20% de descuento también hacen relojes, llaveros como ustedes pueden apreciar en estos momentos, en las imágenes, con los equipos que ustedes deseen, ya sea de fútbol chileno, a, eh, masculino, femenino, o también del extranjero, o de algún elemento particular que ustedes deseen. Así que, muy agradecidos del apoyo que nos brindan nuestros amigos de Newble Print. Saludamos a continuación a nuestros amigos de indumentaria deportiva Corul, que también se la están jugando por el fútbol femenino, y como tú podrás ver, y también para nuestros auditores, ellos apoyan al el fútbol amateur y también al fútbol femenino. Son la indumentaria oficial del cuadro de Unión La Calera Fútbol Femenino para la temporada 2020 y 2021. Y también confeccionan buzo, primera capa, petos, morrales y gorros. Para más información pueden visitarlos en el Instagram, arroba Corur, o al WhatsApp, más 569 9927 Y... Ahora saludamos a un gran amigo de la casa, que son los muchachos de Aqua Antu, que ellos venden la mejor agua purificada en toda la región metropolitana. Nosotros ya en Tucsonay, aquí ya tenemos nuestro bidón de Aqua Antu, lo tiene nuestro DJ, nuestro jefe DJ Fakir. Despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, cuatro recargas en adelante 2.500 pesos. Hagan sus pedidos al Instagram, @aqua.antu o al WhatsApp, más 569 45 55 67 Y si quieren probar el mejor café de grano, los mejores chocolates de cacao, y también quieren tener cuadros asociados al café, con granos de café precisamente, en tu oficina, en tu despacho o en tu dormitorio, visita a los amigos de Bazar Cafetero. La mejor tienda online donde tú puedes manifestar tu amor al café, comprando estos productos que estamos mostrando en estos momentos en pantalla y para más información visita el Instagram arroba o su página web www.bazarcafetero.com Y finalmente, saludamos a nuestros amigos de China Walk. La mejor comida china la puedes encontrar con nuestros amigos de China Walk en todas sus sucursales, en Patronato, Maipú, La Florida, por citar algunas de ellas, en algunos de nuestros centros comerciales de la región metropolitana. Ahí han ido volviendo pa paulatinamente los muchachos a trabajar pa para hacer los pedidos vía delivery. Y lo otro que quería comentar, que ahí en sus redes sociales eh, indican las, eh, los platos que están ofreciendo para sus clientes, como podemos apreciar en este momento en la carta delivery que nos muestra en pantalla DJ Fakir. Para más información visiten el Instagram, arroba ChinaWalk.com la Florida o cualquiera de las sedes que ustedes gusten, puede ser el de Patronato, el de Maipú, también el de otras zonas de nuestro país y también en lo que es eh, la zona de la Florida, que son los que se le han jugado con ataque directo, pueden hacer sus pedidos al WhatsApp más 569-7306-7994. Y por supuesto, también saludamos a nuestros amigos de Planeta 7, Football Connect, Food Shop. También a nuestros amigos de fútbol con el Chile Que se la están jugando también por el fútbol femenino Haciendo contactos con el extranjero Para que algunas de las muchachas ya puedan mostrar su talento Me soplan por la interna que tenemos un posteo muy interesante Que hace uno de nuestros amigos de Ataque Directo Y que va a estar prontamente en nuestro programa Y que escribió un libro hermoso sobre la historia del fútbol femenino, que es Rodrigo Retamal, que es el autor del libro Pioneras, que es un tremendo libro que cuenta con lujo y detalle la historia de nuestro fútbol femenino nacional. Le cuento, a Ada, que nosotros tuvimos anteriormente a Isabel Berríos hace un par de meses atrás, donde estuvimos entrevistándola, también nos estuvo comentando historias al respecto, y Rodrigo Retamal dice lo siguiente. Le dejo un gran saludo a Ada Cruz, quien, con absoluta propiedad, es la primera estrella internacional que ha tenido el fútbol femenino chileno pues recibió el premio a la mejor jugadora sudamericana de este campeonato sudamericano que tú nos contabas del año 1991, el torneo que dio origen a la selección chilena femenina, y ojalá que las nuevas generaciones continúen conociendo su legado tanto como jugadora, entrenadora y formadora, cosa que en lo personal coincidimos plenamente. Y ahora, Ada, queremos pasar a, a la parte técnica, porque por la información que tú nos habías enviado, tú nos consignabas que no solamente dentro de la historia del fútbol femenino fuiste una de las primeras en lo que es el gol histórico, en lo que es la goleadora histórica de nuestro fútbol femenino nacional, sino que también fuiste la primera mujer en estudiar para ser entrenadora en INAF. Cuéntanos más detalles al respecto. Bueno, antes de ir a, a, esa, a, ese, digamos, a esa historia, quisiera mandarle, retroil el, el, el, el saludo a, a Retamal, que... Se atrevió a, a escribir algo del fútbol femenino y, y le agradezco enormemente por el hermoso libro que que describió digamos las pioneras la batalla de las pioneras eh, un gran abrazo para él a la distancia y mi respeto por todo lo que hizo eh, a ver en la INAF bueno yo afortunadamente estudié cuando seguía estando en la selección chilena digamos eh, estuve digamos, en, antes de retirarme que fue como dos años antes de retirarme de la selección eh, se me vino, no se me vino la idea, sino que mi, mi profesor Bernardo Bello me dijo, eh, Ada tú si vas a seguir involucra, involucrada en el fútbol sería bueno que hicieras el curso de director técnico hice un curso en ANFA de, de monitor de, de preiniciador, perdón eh, preiniciador, después de monitor y fui haciendo cursos cursos hasta que se me dio la oportunidad de estar en la INAF eh, y estuve dos años en la INAF, eh, porque me convalidaban dos años de mi, por ser seleccionada chilena me convalidaban dos, dos años más, entonces eran cuatro y fíjate que mi experiencia por, mi hija, por la INAF fue eh, extraordinaria eh, no sentí ese ese grado de, de, de, de, de bullying, de, de discriminación, no, fíjate, fue un, una institución que yo eh, la aprecio mucho, la admiro, porque es muy profesional, y de ahí han salido muchos técnicos, muy extraordinarios técnicos, que lamentablemente acá en Chile eh, hay una escasez por tener lo, lo, los técnicos nuestros en, en cada institución. Creo que Estamos al debe con eso, estamos muy al debe. Que inclusive los, los clubes, ante todos los clubes profesionales, y que, que si, si no son argentinos, son uruguayos, que si no son uruguayos son colombianos. No tengo nada del de actual técnico de la selección, ¿eh? o sea que después el reinado Nueva no me salude en los estadios, porque siempre me estoy. Yo soy como bien directa, como lo dice el programa, ataque directo, que es el ataque directo nomás. Eh, estamos al debe con eso. Creo que es importante de que tomen conciencia de que, aunque no salgan de la INAF, aunque sean de otras instituciones o universidades, que, que hagan prevalecer lo nuestro. Como Pellegrini está triunfando en, en Inglaterra? Eh, ¿Cómo otros tiene que ir a buscar, digamos, eh, ser, digamos, eh, pionero en, en, si no es en su país? Entonces creo que que aquí las divisiones, sobre todo el fútbol de base, necesita técnicos chilenos o, te, o directores técnicas chilenas. Como yo siempre eh, he querido, no, es, no, no digamos que es un sueño dirigir a la selección chilena femenina de ahora. Sí me encantaría, con la experiencia que tengo, con una dupla que, o, o con un staff técnico en el cual yo pueda decir, ya, en el staff técnico va a estar... Eh, Sergio Rojas, va a estar Carlos Encina conocedores del pueblo femenino chileno, conocedores desde de, de la raíz, de, de, de, es como esto es como la hípica, como, como la hípica, eh, eh, el fina sangre nace de, de, de, de la, de, del macho de la hembra de fina sangre y, y por ende eh, es caballo carrera, entonces nosotros un tema similar. Eso queremos, que, que estamos al debe con esto. Yo creo que hay muchas chicas que están estudiando para ser director técnico o para ser asistente técnico y darle la oportunidad acá en Chile de decir, ya, el fútbol femenino, como lo, lo, lo que hizo la, la Conmebol ahora. Dijo, y te lo digo con, con, con mucha certeza y con mucha autoridad, lo dijo la Conmebol. Acá en Chile o en Sudamérica, Va, vamos a aceptar a todas las entrenadoras del fútbol femenino que se, la entrenadora del fútbol femenino que sean entrenadoras mujeres y eso lo puso como estamento ¿qué es lo que hizo Colo-Colo? me invitó a ser parte del staff técnico como también eh, de, de Paradelecer porque tú Isabel le ha costado mucho en la Universidad de Chile eh, subir su, su rango eh, ¿Cómo nos mantenemos una dupla con tú, Isabel Berrío, Arada Cruz en una selección chilena si somos conocedoras? Somos no. conocedoras. Sabemos de dónde viene, de dónde vienen las raíces no del fútbol femenino. Sabemos. Entonces, ¿cómo nos lo dan esa oportunidad? ¿Me entiendes tú? ¿Cómo nos los van a dar la oportunidad de dirigir nuestra selección jugadoras con experiencia, jugadoras que, que hemos tenido una trayectoria de, de, de, de tremenda? Eh, con natura, de, de tremenda trayectoria como la de nuestra. ¿Me entiendes tú? O sea, pienso que este eso está debe con los entrenadores del, aquí en Chile, sobre todo el fútbol de base, que es lo que más cuesta. Dime, ahora estoy... Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted comenta. De hecho, en programas anteriores también decíamos, de repente, claro, tenemos nuestro Instituto Nacional del Fútbol y salen muchos entrenadores, buenos entrenadores, pero no, no tengo donde yo poder eh, dirigir o hacer mi trabajo por el cual estudié, porque claro, no me da la oportunidad, eh, un sinfín de cosas. Yo quería ahondar también un poquito más en usted como, como DT, ¿cuál sería usted o cómo usted se definiría? ¿Cuál es su principal característica que, que, que usted tiene como DT? ¿Qué usted eh, realza en, en su equipo? La característica principal mía, primero, antes que todo, ir de frente, siempre, siempre, mirar a los ojos, observar y decir las cosas por su nombre. Creo que eh, como, como, como educadora, como entrenadora de ahora, eh, para mí es preocuparme mucho más de la jugadora, del, del tema psicológico, de, de que ella venga. Eh, llana a todo, que no venga con problemas, de que la casa, de que la letra, de que. No, solucionar todos esos temas. Ir de frente, primero, con la verdad. Siempre con la verdad. Eh, el propio médico de uno es uno. Si tú te engañas a, a ti mismo, estás engañando al que diriges y le estás dando falsas expectativas. Entonces, yo me definiría como eh, ser frontal, siempre de frente, ir por esa línea que, que ellos quieren, digamos, de, de, de, de éxito, de privilegio, de, y qué más que yo le podría decir cuál es el éxito y cuáles son los caminos a seguir. Eh, yo le digo a muchos de mis chicos: si ustedes no llegan a ser grandes jugadores, pero van a ser grandes personas. Primero ser grandes personas. O sea, ese, ese, ese, ese digamos, inculcarle el, el, el, de base eh, es a través del juego, de, del fútbol, que es una distracción, que, eh, eh, inculcarle esos valores, los valores que vienen porque tú de decir, si no llego a ser grandes futbolistas, se lo he dicho a muchos de mis alumnos y a muchas de mis jugadoras que he tenido. Y, y si no llega a ser grande pero va a ser grandes personas. Primero tiene que ser grandes personas, porque tú vas a ser. Siempre se los digo, vas a ser un jefe de familia, tú vas a ser una jefa de hogar, que a lo mejor el destino te juega en contra y que tienes que, digamos, jugar con los dos con los dos frentes. Entonces, eh, soy enojona, sí, me defino como muy enojona, <ríe> para que ahí cuando aporté a mi alumno de muchas, de muchas escuelas que he dirigido, eh, soy enojona. Soy, eh, no me da rabia que, que, no, que no perdamos un partido, sino que, ¿cómo lo perdimos? Independiente del resultado, ¿cómo lo perdimos? Si entrenamos, entrenamos toda una semana y, y yo saco, digamos, el resumen. Pero también tengo chicos y niñas que, digamos, parte de la psicología, ser frontal, directa, eh, siempre con la verdad. Siempre. Eh, yo en mi vida de futbolista fui ahí, siempre reclamé todo, jugaba con los árbitros. Ahora lo voy a, lo, lo voy a confesar. Ya no. Era, era un, Eso no le, era, era, No, no, no. Era un Marcelo Espina, era un Marcelo Espina. Marcelo Espina pegaba y después le decía al profe, escucha, poco menos que le prendía una vena, ¿entendí? Entonces, pero sí, la, la, la astucia te permitía dentro de todo, son chicos que están van creciendo con una evolución tremenda ahora que tenemos tanto problema de, de drogadicción, de, de, de violencia, de, de que ahora si salen no sabes si el chico vuelve, si está en la esquina, hay un montón, un sinfín de, de, de cosas que te juegan en contra y ahora ser, digamos, director técnico de una escuela, o de cualquier escuela, o de cualquier institución, eh, son los mismos riesgos, son los mismos. Uh -huh. sí. eh, ¿Ada? claro la pregunta eh, Carla? Sí, totalmente. Ya sé, ya sé. <risa> Estricta y bien, apasionada y con, con <risa> valores. Importante. Valores y principios, sí. Yo creo que eso marca la diferencia. Dale, eh, dale, dale. Ah, sí, con respecto um, a lo que comentaba Carla me quedé pensando, no esta vez sino que la, la pregunta anterior que te hizo sobre las dificultades que han tenido las mujeres en el fútbol femenino y en el fondo lo, el, el respeto que le, les, les ha costado ganar también porque les gritaban muchas cosas en la cancha eh, a veces le, le, nunca les pasaron ropa nueva para la selección sino que era la que usaban eh, los hombres pero, pero independientemente de eso eh, mi, mi pregunta va más allá porque también en la historia en algún momento eh, la Federación de Inglaterra eh, ellos prohibieron el fútbol femenino porque decían que era nocivo para la, para la salud entonces han pasado tantas cosas eh, y, y no hemos abierto de mente que en el fondo quería que ¿Usted le pudiera dar un mensaje a, a las personas que nos están escuchando sobre todo a las mujeres, que a veces se ven limitadas, que a veces piensan que, eh, no sé, vos, le, le hacen caso a alguien que dice, no, ¿sabes qué? No, no es para ti. Eh, y que en el fondo estamos, aún en esta sociedad le falta abrir, abrir abrir la mente y sacarse muchos tabúes. ¿Usted que vivió esa experiencia, ¿qué mensaje les podría dar? Yo le daría un tremendo mensaje a, sobre todo a la a la, a la doña de casa yo creo que el máximo de galardón yo tuve una, una mujer muy luchadora que fue mi madre que hace poquito se me fue a, los, a sus 91 años eh, todas queremos ponerle un monumento a nuestras madres todas pero yo le doy un mensaje a esa doña de casa quien se atreve eh, a hacer no tan solo una actividad de fútbol sea una actividad física, sea la que sea. Porque ellas salen con el temor de que, si, por decir un ejemplo, salen con el temor de que una cárcel le queda, ah, no, que es muy gorda, es que me van a molestar, es que mejor me pongo ropa ancha. Le doy ese mensaje a cada una de esas mujeres. Hubo una jugadora que nació en la comuna de Conchalí que se llamaba La Cruz. Y ella tenía que jugar con su hermano a la pelota. Y sentía la crítica desde el caballero de la panadería hasta el caballero de la, de la botillería. Y la crítica era directa. Ya no era que... No, habían varias mujeres. No, era una sola. Y esa era yo. Y también recibí también muchos mucho cariños de mis hermanos cuando... Me levantaban, disculpe si lo puedo expresar. Dele no. No. De una patada en el culo me levantaban para entrarme porque se hacía tarde para jugar a la pelota. Si esa persona a la edad de nueve años y a la edad que tengo ahora, 57 fue capaz de romper todas esas barreras y ahora con la actual mujer que estamos viviendo ahora en este siglo, con pandemia y sin pandemia, con estallido social y sin estallido social. Si teníamos el carácter para ir a, a una marcha donde estáis mucho más expuesta, ¿por qué no teníamos el carácter de entrar a una cancha de fútbol? O de hacer cualquier actividad física, si tienes la salud y tienes todo a tu favor. ¿Qué te importa si te veis flaca, si te veis gorda? Si te... ¿Qué te importa? Es lo que te sientas tú, que te sientas bien. Es el mejor mensaje que le doy. Que quebren esas barreras. Y las mujeres hemos quebrado miles de barreras. Y si tenemos un Dios en nuestras vidas, mucho mejor. Qué tremendo mensaje el que nos brinda Ada Cruz en estos momentos para la mujer chilena, la mujer del siglo XXI, la mujer que está realizando cambios positivos, que quiere la igualdad, que quiere también tener una mejor opción y no esa discriminación que se vivió Hace 20, 30, 50, 60 y más tiempos atrás porque estamos en, un, en una época de cambios. Y creo que lo que tú nos enseñas es el valor de la lucha, del sacrificio y del esfuerzo. Y eso hay que consignarlo y hay que destacarlo de antemano. Y en base a eso, tenemos un par de videos que nos mandaste tú, porque hay gente del medio futbolístico y también de los medios de comunicaciones que también te enviaron saludos, y uno de ellos es Fernando Salabarrieta. Así que si me ayuda DJ Pagir, vamos a mostrar el video que Fernando Salabarrieta, comunicador en estos momentos de la televisión abierta de nuestro país, y también de radios de grandes consorcios también hace un lindo mensaje para Ada Cruz vamos diez aquí hola amigos soy Fernando Solabarrieta periodista deportivo eh, y quiero mandar un saludo muy cariñoso a Ada Cruz tengo la suerte de conocerla desde mis comienzos como reportero cuando ella ya estaba iniciando una gran aventura que hoy se concreta ...en el deporte de nuestro país, que era ser jugadora de fútbol. Eh, en aquellos años era muy difícil que aquello pudiera suceder... ...por distintas circunstancias... ...sociales, estructurales, culturales... Eh, ...seguramente hasta injustas. Y ella luchó contra todo eso... ...y logró hacerse de un gran nombre. Y no solo eso, quedó en la historia. Cuando hoy se habla del formidable equipo que incluso llegó a un campeonato del mundo, capitaneado por Cristian Endler, hay que decir que quien inició el camino, quien fue la pionera en el fútbol femenino en Chile, fue la gran Adacus. Por eso mi respeto, mi admiración y todo mi cariño. Beso grande. Mira, los respetos de Fernando Salavareta para con tu persona. Y hay un jugador que nació en Rueñas de Talca, era jovencito cuando estaba la mejor época de Cobreloa, para después irse a Colo-Colo, después jugar en Italia, en el San Gallen de Suiza, para volver a Colo-Colo, después jugar en Unión Española y retirarse nuevamente en Colo-Colo. Y en los 80 era un jugadorazo y también participó en la selección nacional. Me refiero a Hugo, el pájaro rubio, que también te envía saludos a Ada, con mucho cariño para ti. Hola, soy Hugo Rubio y quiero enviar un. Cariñoso, saludo a mi amiga Ada Cruz, pionera del fútbol femenino chileno, jugadora récord, con logros increíbles, goleadora, mejor jugadora en torneos internacionales, en mundiales, la mejor jugadora, recordar en el mini mundial de India donde fue la mejor jugadora, goleadora, medalla de oro. Eh, realmente una jugadora de excepción, goleadora y aparte como persona excepcional. Ha dejado una huella imborrable en el fútbol femenino chileno. Así que felicitarte por eso y siento una gran admiración por lo que has hecho por el fútbol femenino chileno. Desearte también en el futuro, eh, en todos los proyectos que emprendas, eh, mucho éxito. Que te vaya muy bien. Te lo mereces, así que cuenta conmigo con todo el apoyo. Un abrazo gigante para ti. Chao, te quiero mucho. Bien, eh, Eduardo. Mira qué tremendo, el pájaro rubio ahí sí, mandando excelente. saludos a Ada Cruz. Estimada Ada, muchachas, ya estamos finalizando el programa del día de hoy, pero antes tengo que hacerte una breve pregunta, obviamente relacionada con Ada Cruz actualmente y su postura con respecto al fútbol femenino Nacional. ¿Cómo tú ves la, la realidad de nuestro fútbol femenino? ¿Y qué cosas te gustaría ver en el aspecto positivo? Porque siento que igual tú percibes que hay cosas que hay, hay que mejorar en sí. Estamos, bueno, eh, ya he, a, a través del tiempo hemos mejorado un poco más el, la nincrasia, digamos, de tener más oportunidades, porque lo, de, hablamos de oportunidades de estudio, de trabajo, de, de, de contrataciones, ponte tú. Eh, desde, yo creo que lo que les falta a Chile en el fútbol femenino, y no me voy a cansar de, de decirlo, eh, les falta que a las chicas las valoren mucho más acá en Chile. De que tengan un, un sueldo digno, de que puedan vivir del fútbol como lo hacen en Sudamérica y en el resto del mundo como lo hacen en Europa en Asia, y que ellas tienen que buscar en otras tierras en donde pueden, tenemos, podemos tener una gran salida, eh, como la que hemos tenido y la que vamos a seguir teniendo, con José Letelier o puede ser con Ada Cruz versus Berrío, eh, no sé, Claudio Quintillani, Sergio Rojas, mm, por decirte, eh, creo que a la, nos falta, digamos, trabajar al bebé con, con un sueldo digno. Un sueldo digno en donde la, la niña que inicie en una escuela de fútbol, que tenga una locomoción a la puerta, que tenga un, un, un, un recinto privado donde sea seguro que, que mi hija, yo sé que va a estar ahí, o mi nieta va a, ser que va a estar ahí, y va a entrenar todo el día. Tener un técnico las 24 horas, si el día tiene 24 horas no sé, que tenga un técnico 17 horas eso es lo que necesito, necesitamos, necesitamos más oportunidad de Lucas de que el gobierno no sé una, una inmensa millonada ganan los grandes eh, profesionalistas del medio de Chile Arturo Vidal, Alexis Sánchez no sé, Mago Valdivia Nago Aldía es un, una excelente persona, lo conozco personalmente. Esto, esto gana en un millenal. ¿Por, ¿Por qué el jugador femenino no puede llegar a esa instancia de tener un, un sueldo donde la jugadora no se preocupe de, de que eh, o sea, la universidad de mi hijo sale tanto la de, o me, no me alcanza para mi hermano? Abrirle esa puerta, abrir esa puerta gigante que, que está cerrada hace muchos años. Y que son migajas que le dan a la actual selección de ahora. ¿Cómo a las chicas que fueron a la, a la, a la Copa de Libertadores le van a dar 300 mil pesos? O sea, ¿De qué estamos hablando? Si estamos jugando, estamos, estamos representando un país. Todavía estoy esperando, y lo digo abiertamente porque ya no lo no aguanto más. Todavía estoy esperando la reunión de Cecilia Pérez, de la ministra de, de, del Deporte, que me, estamos ya luego que justamente está esta pandemia y postergamos la reunión hizo, y es referente a eso no es un tema personal que yo voy a hablar con la ministra del deporte porque hay ministras que van a la foto hay ministras que llegó Arturo Vidal, Alexia y anda en la foto pero no va la ministra a la pintana o a Huachuraba a ver qué complejo puedo hacer para el futuro y que sea totalmente gratis tenemos una ministra y esa va a ser mi reunión con ella, que la tengo pendiente y créanme, muchachos, si yo me sacrifiqué y no gané ni un peso, o sea, premios tenía, un viático tenía que dieron en Brasil de 200 dólares, otro viático en la India, pero el valor es, es otro, el, el, el valor que teníamos nosotros antes era otro. No era plata. Pero ahora las chicas necesitan Luca, Las niñas necesitan. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra selección. ¿Cómo vamos a dejar ir a una Claudia, a una Karen Araya, a una Camila Sae? ¿Cómo la vamos a dejar ir si pudimos tener una gran selección? Económico. Es el tema. Que se ponga, que se ponga el gobierno con, con estas chicas. Eso es lo que es y que ayude a su familia que ese sueldo le alcance, de que la abuelita no tenga que ir al, al consultorio, que tenga que ir en la micro esperar a esperar a tal hora, o que la, la abuelita entre de por detrás, que la abuelita, que la, que, que, que, la, que la nieta tenga su auto disponible. Eso, y eso lo hace el más grande de nosotros. Ahí teníamos ese tremendo mensaje reflexivo, para todos y también para nuestras autoridades por parte de Ada Cruz y con este tremendo mensaje estamos finalizando este tremendo capítulo yo diría Ataque Directo Fútbol Femenino Versión Gala porque tremenda invitada tuvimos el día de hoy y te queremos agradecer Ada el honor que hayas compartido con nosotros y si quieres brindar algún saludo para tus auditores, para tus dirigidos y tus familiares, por favor Bueno, a la Escuela un abrazo gigante a mi mamá que está en el cielo, antes que todo, un abrazo tremendo a ella. Eh, a mi hija que me ayudó, soy sincera, a mi hija que me ayudó con el tema del Zoom. De, de, bueno, no es que no me haya pillado la tecnología, pero entrar con un código, se puede hacer calmadamente, por eso yo estaba, una broma, <risas> estaba una broma, para Gonzalo, estaba de las 5 de la tarde chatea, chateando con Gonzalo para que me dijera, a ver cómo, no, sí, una broma. Pero sí, claro. un, abrazo, un abrazo gigante a todos mis niños de la Escuela de Talento y Pobromo Chile, a este gran personaje que es Don Juan Cuneo Solari, que gracias a él se fundó la Escuela de Talento y Pobromo Chile. Gracias a ese gran personaje tenemos una cancha propia, una hermosa cancha, unos jardines extraordinarios donde celebramos los cumpleaños de los niños, un, un beso tremendo a todos ellos, a mi ex alumno tengo un ex alumno por ahí que está estudiando leyes, Paulo, a David, David Romero, mi profesor de la sub-17, que cada, cada, cada categoría tiene su profesor, y a mi familia en el, en el norte, a, a Luis Sandoval, su oficial mayor de carabinero, que, que también estaba por ahí en unos mensajes de, de, de mucho intriga, porque quería decir qué canal de televisión es, que mi tía va a salir, un abrazo tremendo para ellos. Estará mi sobrina Sandra, Eric, Fabián, Alexis, de, de allá de Quique y bueno, a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias Dani, muchas gracias Carla, es un placer y Gonzalo, ¿qué querés que te diga? Cuando tú gustes o cuando gusten las chicas, eh, a disposición y a toda esa gente que me conoce, un abrazo gigante, a mis ex compañeras, a todas. A Isabel, a Paula, de Santiago Morning, eh, Cecilia Bravo, a todas ellas, un caluroso saludo y que Dios les bendiga. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, a Mi estimada Calita Ravera, un placer como siempre, nos encontramos la próxima semana, ya estamos ya finalizando, así que palabras breves al cierre, porque semana que viene nos toca Semana Unión La Calera, así que atentos con los con los programas y las promociones que vamos a estar haciendo en Ataque Directo y Tuxana X. Sí, Carlita sí. de Calera, antes de que Carlita vaya, Dígame. acepto la invitación a Calera porque jugué muchos años en el estadio ese. Es muy ya, lindo. Nos vamos para allá para que podamos jugar allá de local porque aún no nos dejan jugar de local. ¿eh? Así que ahí le estamos puedo... trabajando en eso. eso no que ya, estamos trabajando. Llévame, llévame, llévame. Que ya, yo vamos, tengo... me voy con usted. Ya, llévame. Ya. Genial. Bueno, antes de terminar, agradecer a Ada por, por esas lindas palabras, por todo lo que recorrió su historia. Nada, dejar a nuestros auditores invitados para la próxima semana, que es Semana de la Calera, así que ahí vamos a estar con, con nuestros profesores y nada más, agradecer a todo el mundo que estuvo hoy en el programa. Perfecto, mi estimada Daniela Contreras, tremenda gestión, con esta tremenda invitada de lujo que te mandaste el día de hoy, tremendo programa, y las últimas palabras porque ya estamos al límite para terminar el programa el día de hoy muchas muchas gracias a la gran audiencia que tuvimos hoy muchas gracias también a, a Ada y destacar también que mi admiración ahora es el doble porque ella además es una muy buena persona y, y se entiende con los valores y los principios que, que trata de inculcar a, su, a sus dirigidos, así que orgullosa del, del, del programa y de nuestra invitada por Eso supuesto, vale. también, también brindarle vale. saludos a nuestros auditores, darle la gracia a DJ Fakir por la tremenda puesta en escena como siempre, también recordarles próxima semana Unión La Calera, vamos a entrevistar al resto de los profesores que trabajan en pos del fútbol femenino de nuestra institución, también tenemos una sorpresa para el día martes y el día jueves por el Instagram Live de Tu Zona X vamos a estar entrevistando a Lisette Flores, así que atentos con la semana de Unión en La Calera porque se viene con todo, por mi parte me despido, ha sido un placer, les agradezco la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy, y recuerden, que sea gol nos vemos, chau chau chau chau chau chau, chau buenas noches